Ok, para el día 2 eh, vamos a ver eh, algo de administración de usuarios y metadatos. Entonces vamos a ver mmm, cómo se hace la administración de usuarios en la herramienta, eh, el acceso compartido, vamos a ver algo de categorías rápidamente, aunque esto no es un tema que generalmente se trata en fundamentos, consideramos que es eh, importante que ustedes lo conozcan para sus implementaciones, elementos de datos, cómo crear elementos de datos, creación de datasets, ejercicios de datos agregados. Eh, el día 3 vamos a ver eh, todo lo que son creación de los, de los option sets eh, y vamos a ver eh, el programa de eventos, cómo se crea, o sea, rápidamente hacer una, una creación de, de eventos, de un, de un programa de eventos, ya van a ver las diferencias entre los diferentes programas. Eh, tenemos el día 4 analíticas. Entonces pues vamos a ver todo lo que son, eh, bueno, las dimensiones nuevamente para ver cómo extraer datos, indicadores eh, y los, eh, algunos de los módulos analíticos como tabla pivote, visualizador de datos, informes de eventos, visualizador de eventos y luego eh, preguntas y respuestas. Y el día 5 vamos a hacer una, digamos, una muy corta, Descripción del, y también pues, ejercicios del, del programa Tracker, o sea, del, del módulo de Tracker, o de seguimiento a personas y, o a, a entidades. Eh, ya vamos a ver de qué se trata esto. Eh, que también pues, eh, lo vamos a ver, digamos, de una manera no muy profunda. Hay, hay cursos especiales ¿no? para uso de la información, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con esta parte de analíticas. Y también pues, hay cursos, digamos, eh, especializados ¿no? para la parte de, track, de seguimiento a, a entidades y personas entonces esto digamos que es el concepto general del curso creo que hay personas que ya han tomado el, el curso pues digamos que lo podrían tomar para ver qué novedades hay Estamos, vamos a usar la última versión eh, que está en línea de H&S2 y bueno eh, igual pueden refrescar sus conocimientos la idea es que al final del curso también vamos a dar un certificado de asistencia por si les interesa también, y este digamos que es la, la, el contenido general del curso. Bueno, entonces eh, vamos a continuar con la parte de eh, los... Eh, Veamos eh, una revisión de los recursos, Marco, te parece exacto, que sí, revisamos. Eh... Aquí he preparado una presentación con esto, aquí. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es qué recursos tenemos disponibles. Entonces, eh, bueno, el primero es este que, al que estoy conectado, que es el Moodle. Si ustedes ven, bueno, y también por correo les debe haber llegado cómo ingresar a Slack. Espero que todos se hayan registrado y tengan su cuenta en Slack. Eh, si no, voy a compartirles este. No bueno, puedo copiar aquí. Eh, tendría que ponerlo en, si no lo puedo copiar acá, vamos a ver si lo puedo dar clic aquí sí y aquí se podrían registrar, ah bueno ya todos están, se han registrado acá ¿no? entonces hay 25 personas inscritas en el Slack, el Slack es un, pues para los que no lo conocen es un, un método de comunicación como como el WhatsApp pero digamos puedes crear canales eh, y comunicación o sea y canales de comunicación y aquí pues vemos el Slack que hemos creado para la Academia. Entonces está este de instructores, está este de anuncios. Aquí en el de anuncios hemos puesto la forma de cómo ingresar a Moodle. Entonces no sé pues si algunos, perdón aquí, si, ok, si, listo, aquí estaban chateando. No sé si alguno no ha ingresado todavía a Slack, no sé si nos pueden comunicar por, por el chat de Zoom también eh, voy a ponerles aquí el, este recurso a ver, yo aquí en Zoom tengo el chat vamos a ver si tengo chat aún no lo he creado, bueno hay personas que todavía no tienen el Slack entonces este va a ser nuestro canal de comunicación okay. Bueno, hay más gente que todavía falte por ingresar a, a Slack. Bueno, aquí tenemos, ya decíamos que teníamos como 25 personas en el Slack. Ok, Lenin no tiene acceso. Puede ser, tal vez desde el celular también hay una aplicación para Slack eh, donde podrían conectarse, ¿no? también a ver las conversaciones. esto es un buen canal de comunicación. Es importante que busquen en su correo electrónico la invitación que les enviamos, ya que de esto depende el enlace y que pueden darse de alta. Lo comento porque lo que menciona Lenin, que no puede ingresar al Slack. Eh, pero podemos enviar nuevamente por supuesto las invitaciones ahora mismo la busco y la enviamos nuevamente ok entonces aquí está eh, enviando la eh, Alice nuevamente ha enviado la, la invitación por aquí por el, por el chat de Zoom bueno entonces continuemos eh, estábamos aquí en la parte de recursos entonces bueno este Slack por aquí nos podemos estar comunicando todo el tiempo eh, a, a, si tienen alguna duda con los ejercicios al finalizar la tarde o sea después de, la, de las sesiones me pueden escribir o nos pueden escribir por aquí vamos a estar pendientes para solucionar sus, sus inquietudes y sus dudas entonces este es el canal de, digamos de comunicación principal que tenemos lo otro o sea aquí les he compartido en slack unas instrucciones para acceder al, al moodle que es el es, digamos es, es ese es el recurso que tenemos donde vamos a tener las presentaciones, los cuises, eh, ejercicios, donde ustedes van a subir todos los, si to, todo este, eh, los ejercicios y vamos a tener disponible el material para ustedes. ¿no? Entonces una manera de hacerlo como más, eh, más organizada. Entonces hemos dispuesto este recurso para ustedes. Yo les he compartido aquí en el Slack un, un documento de cómo se pueden registrar en el curso de Moodle. Entonces voy a compartirlo aquí en pantalla. Eh, bueno. Entonces escriben solo el administrador. Ok, hay que mirar si hay. No, deberían tener permisos para escribir en Slack. Claro. Ya revisamos eso también. ¿Listo? Entonces aquí para revisar eso. Ok, listo. Eh, entonces, lo primero es ingresar aquí a donde dice training.dhs2.org. Y vamos a ver lo siguiente. Ahí, ahí les va a aparecer el, la opción de crear una nueva, cuenta, una nueva cuenta. Entonces vamos a ver esto. Ya porque sí creo que ah, vamos a ver esto. Entonces este es, el, este es el... O sea, si están por Zoom, me siguen por Zoom, deben poder ingresar acá los que no han ingresado al curso. Entonces vamos a ver aquí en Zoom, en el chat. Eh, podemos ingresar aquí. Aquí es donde. Ok, listo. Aquí está el, el ingreso al al, al al, training. Entonces, una vez eh, ingresamos, perdón, estaba compartiendo aquí. Eh, a ver. Esto se atraviesa estas pantallas aquí. Bueno, una vez, una vez ingresamos a esta pantalla nos va a decir, vamos a darle clic aquí donde dice nueva cuenta y vamos a crear la cuenta. Listo, entonces aquí están los datos de la cuenta, le vamos a dar el nombre de usuario, contraseña, dirección de correo y le damos clic al botón de crear cuenta. Inmediatamente nos, nos debe llegar en nuestro correo un correo de, de confirmación para completar el registro. ¿Cierto? Eh, y aquí lo vemos, confirmación de la cuenta. Uh -huh. Para completar el proceso de inscripción, haga clic aquí. Le damos clic y ya vamos a ver el... el y después le damos a en continuar. Una vez hagamos esto, vamos a estar en el... Ya vamos a ingresar a la academia. Vamos a buscar las academias del 2022. Y vamos a buscar la academia de fundamentos, que es la que, a la que vamos a ingresar. Y le damos Acceso. Después de darle clic al botón de acceso. Eh, perdón, falta un paso adicional que es el de enrolarnos en el curso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que hay, Aquí hay, nos va a aparecer un piñón acá donde vamos a decirle que eh, nos enrolemos en el curso. Listo, no sé si ya todos o sea, han podido eh, ingresar o están ingresando. Vamos a ver esto. Ok, bueno. Saludos a Jordi que está desde España. ¿no? Ok, bueno, gracias Jordi. Eh, entonces, listo. No sé si me siguen. Ya todos se han podido conectar al curso bueno, aquí yo, o si quieren hagamos, hagamos el, el es que aquí yo ya tengo una cuenta, ¿no? he creado una para a ver, ¿dónde puedo entrar? creemos una nueva entonces, vamos a ver, crear una nueva cuenta entonces entramos aquí, le decimos crear una nueva cuenta nombre de usuario, démosle marco ah no, test 2 contraseña dirección de correo démosle esta listo, mi nombre Marco eh, test y el país démosle acá Colombia y creamos la cuenta. Ok. No se permiten minúsculas y mayúsculas. Marco test 2. Solo se permiten minúsculas. Okay. Creamos la cuenta. Y me debe haber llegado una... una... Continua. Mm. Guardar. Vamos a ver entonces... Por acá tengo un cliente de correo donde vamos a ver las que me deben haber llegado, ¿no? Todos me siguen aquí, Unicauca, lo he enviado acá, vamos a ver. Miren, aquí entonces me aparece el correo de confirmación de la cuenta. aquí no contestar este correo si ha lo mismo aquí y aquí eh, bueno cuando entro con marco test 2 debería poder entrar ok no sé si le sucede lo mismo o si sí pudieron ingresar A ver. Ok, Diego me dice que no, no está seguro de haberse enrolado. Pero ya ya, ayer... ya. lo estoy, ya lo estoy viendo ahí, sí. ¿Sí funciona? Sí, sí, están enrolados. ¿Sí. Ok, sí, parece que yo tengo un problema con esta cuenta. Eh, pero ayer probé con la de. A ver, me debió haber llegado aquí con esta de. Aquí tengo una de la academia. Mmm, aquí, vamos ver, donde llega el mensaje que fue el que les compartí en el. Eh, cuando les comparto aquí. Mmm, exacto, cuando me ingreso aquí, es actualizar su información personal. Eso está aquí, ¿no? Entonces entramos. Y aquí ya eh, entrar, vamos a ver. Este está con otro, con otra cuenta. Pues marco tres. Pueden entrar. Mm. que esto estaba entrando con oh. De cualquier manera, si alguno está teniendo problemas para ¿Sí? entrar al Moodle eh, por este problemita técnico, lo que hacemos es que, que, que les damos más tiempo para seleccionar la, el, el quiz para mañana, por ejemplo. Y si quieres, Marco, tú sigue con el resto de la presentación y lo, y lo verificamos más adelante. Ok. Sí. Vamos entonces... Eh... A ver, aquí tengo... Ok, listo. No sé si puedes verla, si ustedes pueden ver la lista de los enrolados en el curso, muchachos. Voy a ver acá en el, en el, en el Moodle. Bueno, aquí estaban entonces, la, este es el, el segundo recurso que les queríamos compartir, ¿no? Entonces está el Moodle, el Slack, y vamos a ver los servidores de configuración. Vamos a tener tres servidores: uno para configuración, otro para datos agregados. Y otro para registros individuales. ¿Listo? Eh, la idea es que en esta configuración vamos a, tener un, vamos a hacer un autorregistro. Con los datos de... O sea, vamos a quedar como superusuarios y vamos a poder crear la metadata. ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a mirar este recurso también aquí. Ah, perdón, ¿por qué me quedó este? Este no es, este está. Creo que hay un problema con el link. Aquí es, está yendo a un link diferente. Es.config. ES. Es. Confi. E -S. es este de aquí. Hay, hay un problema con el es. confi. Ok, vamos a entrar a este de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es a crear una cuenta. ¿sí? Entonces, vamos a crear una cuenta. Sí. Marcos, si quieres pon el link en el chat aquí para que puedan ir directo. Sí, sí, sí. Eh, vamos a este aquí. Vamos a este al chat. Sí, perdón, aquí hay un problema con un canal. Este es el link. Ok, ya, ya está en Zoom. Cristel. Ok. Y vamos a, a decirle, si me siguen acá, a crear una cuenta nueva. Crear cuenta nueva. Y vamos a darle los datos. Eh, que creamos aquí nombre de usuario, sí, ¿eh? la contraseña. Mm. teléfono y está solicitando un empleador y le damos crear y ahí ya estamos registrados en el sistema, listo hasta ahí vamos, vamos bien bueno entonces ya hemos visto que tenemos varios recursos en el Moodle donde vamos a tener como dicen vamos a subir las tareas las presentaciones y podemos ver los videos. Tenemos el Slack para comunicarnos. Que también estamos usando el, ahorita el, el chat de, de Zoom mientras crean sus cuentas en Slack. Ya vemos el servidor de configuración, que es el que vamos a ver este par de días. Luego vamos a ver el de agregados y el de individuales. Y eh, vamos a ver aquí en la... Tenemos otro recurso que es la comunidad. Vamos a ver este de acá. Esta es, la comunidad, okay. esta es la comunidad de habla hispana. Vamos a entrar aquí. Aquí también hay un problema con el link. Yo los estaba llevando directamente a... Ok, está esta. Pero déjenme compartir aquí que estaba hablando con, con Alice. La comunidad de habla hispana. Mmm, que está en... Ok, aquí. Esta es la comunidad de habla hispana. Podemos copiar el link y ponerlo acá. Entonces, hay una comunidad donde está, digamos estamos conectados todos eh, los usuarios digamos que de dhs 2 y aquí podríamos eh, digamos tener acceso a diferentes um, canales de, o sea, de comunicación entre los mismos usuarios. Entonces hay preguntas relacionadas con implementación, con servidores, con diferentes ítems, con problemas, con cosas en general, eh, donde podemos eh, reportar y preguntar y toda la comunidad, digamos, eh, puede responder nuestras inquietudes. ¿no? Entonces este es el link de la comunidad en, en inglés eh, y también les estaba compartiendo aquí el link de la comunidad en, perdón, en, en habla hispana. Que también pues la idea es que vamos fortaleciendo estas vamos fortaleciendo eh, esto estos es, es, es esta comunidad sí entonces eh, aquí tenemos digamos nuevos usuarios sobre el primer tema y una visión en general lo que vamos a hacer y que me ha recomendado alice también es que bueno eh, hay algo que es interesante y muy chévere muy novedoso aquí es que podemos mirar eh, insignias, eh, que podemos asignar insignias sobre los usuarios, ¿no? sobre los comentarios. Sobre, y entonces, eh, para este curso, la idea es que podemos, vamos a otorgar dos tipos de insignias, eh, que son pues, el de usuario digamos, más activo y que sus comentarios sean más relevantes. Entonces, si yo, tengo, si yo miro por aquí mi perfil, por ejemplo, eh, vamos a ver qué tengo yo. Yo aquí puedo ver estas insignias y puedo ver, pues, si están, cuáles, cuáles tengo, ¿no? Entonces, bueno, no soy actualmente muy activo en la, en la comunidad, pero hay gente que es muy, muy activa, ¿no? Y nos pueden responder desde cualquier parte del mundo. Entonces, eh, la idea es que podemos otorgar, o sea, participan ustedes por Slack y nosotros vamos a otorgar aquí. Eh, digamos las, las diferentes insignias, ¿no? Para... Que es, que es algo bonito, es algo interesante para que ustedes tengan pues más presencia en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos de los, de los insignias que podemos asignar. Eh, entonces, eh, además de esto, pues sí, está la comunidad y está la documentación también. Listo, entonces no sé si, si hay alguna duda de los recursos. Que tenemos disponibles, cómo van con el ingreso, veamos aquí en el chat cómo van ok, listo, ya el servidor funciona, eh, tienen acceso, listo, vamos a ver cómo va el servidor también, cuántas personas se han registrado veamos aquí en usuarios eh, cuántos van ok, ya tenemos varios usuarios, muy bien aquí están Google está bueno, Crystal que ya da, se ha comunicado por el por el canal también entonces vamos a ver cómo está el Slack, acá entonces ahora, entonces ya el ingreso al servidor, está bien y por acá este es nuestro canal de Slack el del curso, vamos a ver qué pasa aquí sí, aquí estamos bien entonces están los instructores. Aquí estamos hablando. Bueno, los instructores. Eh, las preguntas. Ok. Qué okay, listo. El link para ingresar. Bueno, hay preguntas. Y aquí ya vemos algunas personas en línea: ¿no? Martín, Nelly, Ogun, Surajit. Entonces, no sé si podrían aquí presentaciones. ¿no? Podrían. Marco, en sí. tu cuenta que diste de alta en, en, uh, en la... ¿Es, el... es, una, es una, un correo de Unicauca? Sí. Lo que diste, sí. ¿Sí? Sí, okay, sí, ya, sí. Te lo, ya te lo confirmé yo. Si, si le puedes dar una mirada rápidamente. Y mostramos eh, cómo ocurre esto de... O sea, es extraño que te haya llegado este correo vacío pero si vamos al módulo y le das una mirada a la cuenta ingresando con esta cuenta nueva podríamos ver rápidamente cómo se agregan al curso Ok. ese era Marco Test 2 El Marco Test 2 verdad uh -huh. ah perdón le digo aquí entrar mira aquí ya puedo entrar está mi perfil cierto Uh -huh. eh, puedo ir a los cursos, ¿cierto? Aquí está el de fundamentos, por ejemplo, aquí están mis datos. Puedo ir al curso de fundamentos, aquí. O aquí en el inicio del sitio, como decía está en el inicio del sitio. Vamos a ver la Academia 2022, la de nivel 1. Vamos a ver la Academia de Fundamentos, accedemos, ¿cierto? Y aquí es donde hay este piñoncito que está aquí. Le digo, matricularme en este curso. ¿Listo? No sé si todos me siguen aquí. Y le decimos matricularme en este curso. ¿Listo? Y que eso automáticamente quedan agregados al curso. Uh -huh. Aquí estoy. Yo capturo esta pantalla porque... Ahí. Agregarme en este curso listo y ahí ya con esto me quedo enrolado en el curso matricular listo, de esta manera ya estamos inscritos en el curso y por ahora pues vamos a ver que tenemos o sea, los recursos disponibles esto que les estábamos compartiendo y vamos a ir a lo del día 1 tenemos por ahora disponible el día 1. ¿Listo? Y aquí pues lo que vamos a ver el día 1 es la presentación del día, un ejercicio que vamos a, a realizar el día de hoy, eh, unos comentarios y eh, la tarea y la asistencia. ¿Sí? Entonces en, en los comentarios del día... Vamos a hacer al final un feedback para ver qué podemos mejorar para las siguientes sesiones. Entonces, la idea es que hagamos eh, diligenciemos este, esta información, la ingresemos. Y en la asistencia también vamos a encontrar un cuestionario de, de una pregunta, que es sí o no, eh, y si hacemos la asistencia. Entonces vamos a ver aquí. Okay, aquí me da un, un... No sé, no me aparece disponible la tarea todavía clasificación más alta y volver al curso vamos a ver. ya les vamos a habilitar la tarea para que la, la la el día uno la la asistencia para que la puedan ver ok sí listo vamos a, a, a habilitarles esto bueno entonces eso son eso es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces ya como ¿Cómo vamos? Ya veo que están en Slack, ya estamos en el servidor y eh, estamos haciendo entonces el registro, el registro en Moodle, ¿no? Para que puedan para que puedan subir las tareas. Listo, entonces yo creo que ya veamos eh, sí. si, si continuamos con las está hasta las 9.40 eh y vamos a ver entonces la presentación general del sistema y las características generales. Entonces para esto eh, voy a ingresar al servidor de... al servidor de... configuración, perdón, donde vamos a ver algunas de las opciones. ¿Listo? Entonces vamos aquí al... nuevamente a... a... y vamos a ver las... La, la talla general del sistema aquí están los recursos Perdón, y este es el que está estamos viendo ¿no? este es ok, es el que dice ES Conf. listo eh, entonces aquí vamos a ver Perdón, este estaba aquí. Un segundo. Aquí es donde estamos viendo la... Vamos a ver temas generales de la... del sistema, ¿no? Entonces, al entrar, lo primero que vamos a ver es... Eh... Aquí vamos a entrar. Y lo primero que vamos a ver es un tablero. Aquí en ese tablero, pues, vamos a encontrar... Eh información digamos eh, mapas en general um, perdón vamos a vamos a sí vamos a encontrar diferentes gráficas eh, imágenes vamos a entrar a, a este al otro perfil mientras tanto ¿no? vamos a entrar al de por ejemplo de agregados aquí veamos estos recursos aquí de agregados aquí podemos entrar un segundo. Perdón, tengo un segundo. Voy a, voy a dejar de compartir un momento para copiar algo. Ya les, ya les digo aquí. Entonces vamos a ver estos componentes en, en nuestro sistema. Entonces ya una vez ingresemos, lo que vamos a ver es un tablero donde podemos tener diferentes tipos de, de, de gráficas e informes. Podemos tener diferentes tipos de tablero. Aquí vemos algunos de VIH agregados donde tenemos mapas, aquí tenemos por distritos, podemos ver los diferentes tipos de gráficas, eh, tenemos eh, barras eh, con diferentes datos, tablas, mapas. Eh, entonces, bueno, aquí hay que aclarar que para esto vamos a usar unos servidores y un, una, digamos, una unidad organizativa inicial a la que hemos llamado Training Land, que es información, digamos, Dumi, toda de de prueba, si no son datos reales. Este mapa también, digamos, esta isla que vemos acá también es una isla ficticia, pero pues tenemos información de, como les digo, de, de prueba. Entonces podemos ver, digamos, esto lo vamos a ver todo en, en detalle más adelante. Entonces, tipos de gráficos de barras, eh, tablas con colores, también donde cada color me indica eh, algo, o sea, algún tipo de si estamos, digamos, dentro de los rangos correctos, líneas, sí, podemos ver aquí información, bueno, otro tipo de información, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes tableros y le vamos a dar, digamos, eh, a los, las personas pueden tener diferentes accesos a, a, la, al, a cada uno de esos tableros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar acceso aquí a algunos para VIH, otros para inmunizaciones. Eh, mapas ¿no? malaria ¿cierto? eliminación de la malaria eh, también control de calidad en malaria ¿no? entonces aquí tenemos eh, este, esta, esta información entonces esto digamos que es con respecto al, al sistema bueno adicionalmente podemos ver que hay un nuevo icono que nos dice aquí un nuevo icono que nos dice si estamos en línea o no si tenemos aquí, podemos ver, digamos, las diferentes eh, notificaciones en el sistema. Eh, eh, podemos ver, exacto, comentarios, notificaciones. Y pues aquí vemos los diferentes iconos eh, que tiene la, la herramienta. Entonces está el, el. A ver, aquí están los diferentes. Eh, Iconos. entonces tenemos algunos para información, perdón, voy a cambiar el idioma aquí, que lo tengo en, en inglés eh, voy a ponerlo en en español eh, aquí podemos cambiar esto está en español también en español okay, listo eh, y podemos ir acá nuevamente a nuestro tablero, vamos a ver bueno, vamos a ver aquí si es que esto me, me, no me deja ver acá bueno. entonces podemos cambiar eh, toda la si ¿sí cambió configuración vamos a ver Sí, ya está en español podemos limpiar caché y mirar que ah, sí, mire, ya aparece todas mis opciones hay algunos iconos de estos que vamos a ver que son para datos agregados otros para datos individuales pero en general podemos ver que tenemos algunos, estas son estas opciones del menú, una para generar eh, informes de eventos, eh, que ya vamos a ver que son, hay diferentes tipos de eventos, para tracker, para individuales, eh, visualizador, entrada de datos, eh, captura eh, de tracker, este es para agregados, este es para individuales, está el tablero general, eh, la administración de la para administrar apps que podemos crear si queremos cambiar digamos alguna funcionalidad o hacer más amigable alguna interfase eh, podemos crear nuestras propias apps o para hacer algo especial ¿no? dentro del sistema eh, aprobación de datos eh, vamos a ver esta escobita para limpiar caché es muy importante ya vamos a ver que el sistema guarda algunas variables eh, localmente para hacer más rápido eh, el funcionamiento y eh, con esto, cuando hagamos cambios en la metadata en el servidor, podemos eh, limpiar y volver a actualizar esta metadata. ¿no? Está la captura de eventos, administración de datos, calidad de datos, eh, visualizador de eventos, eh, herramientas para importar, exportar, hacer interpretaciones al, al, a las gráficas que tenemos, tenemos opciones de mantenimiento, de mapas, eh, informes, informes, eh, Podemos crear, vamos a ver esto también, la planificación para correr analíticas y hacer procesos internos en el sistema, la configuración general del sistema, podemos hacer eh, eh, traducciones, y aquí está la parte de análisis de, de uso de los datos y, de, y el manejo de usuarios. esto digamos que es generalmente eh, lo que vamos a encontrar en la aplicación. Bueno, hay algo que estaba quedando por fuera, y es que tal vez muchas personas no conozcan la herramienta, y sería un Importante, ¿no? Que conozcan eh, de qué es lo que estamos hablando y qué es qué es DHS2, ¿no? Entonces, eh, vamos a la presentación. Aquí está. Vamos a ver esto. Entonces, eh, ok. Entonces, aquí tenemos. Eh, vamos a la presentación. Ya vemos la agenda, los recursos disponibles, ya los vimos. Lo que estamos haciendo es ahora la, la presentación general del sistema. ¿no? Entonces, bueno, dhc 2 es una plataforma libre y completamente gratuita para recolección, procesamiento y análisis, análisis y diseminación de datos. Entonces, se especializa en datos en salud, pero está utilizado, también se está utilizando en la educación, Sanidad en general, eh, para llevar, digamos, indicadores de agua potable, logística, agricultura también. Eh, incluso pues hemos visto aplicaciones donde hay personas que llevan, el, eh, digamos, como el estado de salud de los árboles en alguna parte y hay otros que, bueno, no sé, incluso para cosas personales, ¿no? Política, los campos de golf, los que golf, todo esto. Entonces, eh, se, se puede utilizar para diferentes cosas está desarrollada por el Departamento de Informática eh, HISP de la Universidad de Oslo. HISP es de como Health Information System eh, Program eh, y por la red universitaria, mmm, digamos por la red de los nodos HISP también, incluyendo HISP Colombia. ¿no? Entonces hay diferentes nodos HISP alrededor del mundo que digamos estamos soportando y estamos apoyando digamos este aplicativo eh, como localmente en nuestras regiones, ¿cierto? Entonces como les comentaba, yo soy cofundador de His Colombia y a través de His Colombia pues damos soporte a varias implementaciones en, en, Latinoamérica, en Latinoamérica e incluso pues para unas ONGs en, en otras partes del mundo también. Eh, actualmente está siendo utilizado en más de 100 países, 60 de ellos a nivel nacional y es financiado por NORAD, PETFAR, Global Fund, eh, BMGF, la CDC, Gavi, UNICEF la OMS y la Universidad de Oslo. Pues aquí en este mapa podemos ver, digamos, dónde está implementado DHS-2, el que está en verde oscuro, vemos que son implementaciones a nivel nacional, vemos que está pues, en gran parte de África, eh, también aquí, no, no, aquí está también en la parte de la India, Estados de la India, ¿no? Entonces ustedes saben que, por ejemplo, un estado de la India puede tener la población de, de todo Colombia, ¿no? En este caso. Y pues eh, también tenemos que en este verde más clarito, eh, zonas donde estamos haciendo pilotos. Entonces en Colombia, por ejemplo, teníamos en el Cauca, en un departamento, ¿no? A nivel zonal, eh, implementaciones. Eh, y pues podemos ver que ya está en gran parte del. Pues en, en, en, en varias partes, ¿no? Más de 100 países, como mencionan aquí. Listo. Eh, bueno. Vamos, sigamos adelante. Aquí. Espérense que no veo ahora el zoom out. ¿Cómo hago el zoom out? Aquí. Bueno, en DHC2 tenemos elementos básicos. Eh, en, tenemos, los elementos básicos serían, o sea, nos puede servir para la recolección de datos estandarizada vía web, celulares, también Android. Y SMS, digamos que no está actualmente para iOS, eh, pero podemos usar este tipo de tecnología para eso. SMS, digamos, en los, en los celulares más antiguos, podemos usar mensajes de texto, digamos, para recoger información básica, ¿no? De, de los... De, no sé, alguna encuesta muy sencilla, pero podemos usar SMS. Eh, para análisis de datos, como vimos actual, en, la, en, la, en el servidor anterior... Podemos ver tablas, o sea, los datos de manera de tablas, mapas, gráficas y pues podemos crear algunos indicadores más complejos, ¿no? Pero digamos estadísticamente, pues sería lo que son frecuencias, podemos sacar promedios, eh, bueno, podemos hacer algunos tipos de desviaciones estándar y algunos tipos de, digamos, de proyecciones de datos también eh, actualmente se pueden hacer. Tenemos... Podemos, tenemos la posibilidad de exportar estos datos de acuerdo pues, a los mmm, accesos que tenga cada usuario. Podríamos exportar los datos mmm, que queramos. Eh, incluso estas gráficas se pueden exportar en el formato como tablas, eh, mapas, eh, gráficas. Todo se puede exportar. Eh, podemos hacer la captura individual con seguimiento longitudinal, que es lo que llamamos tracker. Entonces, hemos hecho, o sea, se puede configurar para hacer seguimiento eh, a personas, familias, entidades de salud eh, y capturar esta información, digamos, eh, eh, a este nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como, no sé, quiero hacer un seguimiento a las mujeres embarazadas y, digamos, tengo un formulario que quiero aplicar cuando sea la primera consulta o el primer control. Eh, luego un, un, un otro formulario o algunas cosas que quiera preguntar adicionales en el segundo control o el tercer control. Todo esto, digamos, se puede hacer eh, con la herramienta. Generar las alertas para cuando sea el segundo control. Eh, indicar a la persona, digamos, enviar algún mensaje de que ya se aproxima su, su control y que tiene que estar pendiente. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer acá. Eh, y hay un soporte básico para inventarios y logística. O sea, el sistema digamos que actualmente no, no funciona como un cardex, ¿cierto? O sea, no puedo llevar todo el, o sea, el, el, el descuento de las, de las unidades, por ejemplo, que entregue o los ingresos eh, totales, pero, o sea, pero sí puedo, digamos, configurar el sistema y de alguna manera para tal vez llevar los totales diarios eh, y se puede interactuar, digamos, con otros programas como de logística. Que realmente hacen eso. Entonces, eh, hay módulos, digamos, de interoperabilidad, donde yo sí podría traer ese movimiento y esos totales y, re, y, y moverlos, ¿no? Diariamente hacia DHS2. Eh, a, a, a, a eh, con respecto a la seguridad, digamos que el, el sistema, eh, digamos que es compatible con el RGPD europeo, ¿no? el Estándar europeo, listo. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de cómo se ve en el dispositivo móvil y cómo se ve en la parte web. Entonces, para pasar de, o para usar, digamos, la, la aplicación en el dispositivo móvil, no, no es necesario, digamos, hacer alguna configuración especial en el sistema, sino que simplemente, pues, eh, instalamos una aplicación en los, en los celulares y toda la metadata que tenemos creada previamente, pues, se va a visualizar en, el, en los celulares, ¿no? en Android, como les decía. Estas son algunas de las funcionalidades básicas que tiene el sistema. Ya vamos a ver pues, que no se necesita ser un usuario, un programador experto para, para hacer la configuración. Pero, pues, bueno, si somos, hay cosas que ya son más avanzadas, ¿no? Para la administración de los servidores y este tipo de cosas, que sí es recomendable tener un, un personal de informática, digamos, en nuestras organizaciones. Entonces, eh, continuamos aquí. Bueno, acerca de datos generales de hs 2 también. Entonces, la recomendación es que está instalada, es, instalemos sobre Ubuntu o sobre, sobre un sistema operativo Linux. Hay, digamos, implementaciones que, que ya están sobre CentOS y pues localmente, digamos, lo podríamos montar sobre, sobre un Windows. Yo incluso lo tengo montado sobre sobre eh, OS X, es el sistema de, de Apple, pero pues la recomendación general es trabajar sobre Linux. Entonces, eh, ahí hay mucha documentación, no con muchos miembros de la comunidad, digamos, trabajamos sobre Ubuntu, hay bastante documentación sobre esto, esto a nivel del sistema operativo. A nivel de base de datos, también la recomendación es trabajar con Postgres, SQL, ¿no? con Postgres, eh, ahí siempre salen las preguntas que si puedo trabajar con MySQL o Oracle, entonces digamos que no está soportado ¿no? Eh, al comienzo eh, había o sea, gente que corría sobre, sobre MySQL eh, pero digamos que no, la recomendación es trabajar con Postgres y digamos el soporte que vamos a encontrar es todo sobre Postgres SQL entonces ya tenemos digamos nuestro sistema operativo, la base de datos y se usa Apache Tomcat como, como servidor de, de, pues de páginas web, no como proveedor de aquí de páginas web. Eh, entonces, y también tenemos la configuración de un proxy reverso con Nginx eh, que nos va a permitir, digamos, manejar diferentes instancias, los certificados de seguridad, eh, todo esto. Entonces, es una, una buena práctica también usar este proxy reverso. Y lo ideal es que eh, despleguemos nuestra, nuestra aplicación sobre Google Chrome. Entonces ya hace, no sé, desde el año pasado, ¿no? Estaba Microsoft Edge, que es basado en Chromium. Y pues hay algunas personas que están utilizando Edge para, para el despliegue. Pues sí, parece que funciona muy bien, ¿no? Pero la recomendación es usar eh, Google Chrome. A, eh, con respecto a, la, a las tecnologías con las que está desarrollado DHS2, está toda la suite de, de Java para la parte del backend y pues actualmente se está usando React para la parte del frontend y pues la, la, la, la parte, digamos, visual, eh, se está usando, ¿cómo se llama? Eh, UI, este, el sistema de... O sea, todos estos iconitos y la parte visual muy similar a la de Google, ¿no? Que estamos usando acá. Entonces, esta es la, la parte del frontend. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las dimensiones. Eh, y qué es la metadata, ¿no? Entonces, eh, esto es una... una siempre, o sea, vamos a hablar siempre de la parte de... Perdón, teníamos el break ahora. Creo que me pasé. No sé si podemos, vamos a ver, creo que sí, estaba aquí. Antes de hablar de esta parte, sí, vamos a ver el, vamos a ver aquí cómo estaba la agenda. Sí, tenemos la primera hora, después una hora y media y después un break de 10 minutos. Así que vamos a darle a los participantes 10 minutos de descanso para que vayan a... a Llenar su taza de café y regresamos en 10 minutos. Ok, listo. Bueno. El sector. Ok, entonces yo aquí ya tengo si es el sector privado o el sector público. Listo, entonces yo puedo tener ya, escoger mis datos, crear mis variables y le digo agrúpeme, entonces no tengo que estar escogiendo todos los hospitales privados, por ejemplo, aquí, sino que con darle clic aquí, él ya me va, va a saber cuáles son los hospitales privados y me va a agregar la información a nivel de sector, ¿no? O sea, ¿quiénes son las del sector privado? Y me suma toda mi información. ¿O cuál es el sector público? Y me suma toda la información. O si tengo los dos, pues que me sube el, el público o el privado, ¿no? Lo como quiera. Entonces, esto es, a ver, la manera de hacer esto. Pero ahora me, se me atravesó esta barrita aquí. No puedo, no puedo. ¿Cómo lo quito? Ya. Ok. Listo. Entonces eso es lo que estamos creando en este en momento. Una, una dimensión que no es fija. Sino que yo lo hago de acuerdo a, a mi necesidad. no O sea, aquí dice Your Dimensions. Entonces puedo crear las, las dimensiones, digamos, como yo quiera aquí. Entonces, listo, eso, eso digamos que es, es muy importante porque lo vamos a usar también bastante. Eh, listo, entonces, eso es la, la manera de. O sea, lo que tenemos para unidades organizativas. Ah, bueno, vamos a ver aquí. Si yo voy a hacer algo aquí. De, algo Marco, mostrarte. Marco, Marco, ¿te parece ya? Te, podri, ¿Te parece si podríamos hacer que muestre otra vez? Muy rápido cómo se crea una unidad organizativa para que quede bien claro para, para, para todo. Ok, listo. Entonces bien, vamos a... bien, bien rápido. Despacio. Okay, rápido. Bueno, bien rápido. Bueno, entonces entramos al tablero. Ahí siempre que entramos, por defecto nos va a aparecer el tablero principal. Entonces ya vemos que aquí hay algún... O sea, si yo busco unidades organizativas, no me aparece. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas opciones, antes sí estaban, de pronto los que usaban antes de HC2 veían que sí estaban disponibles y yo tenía el, el perfil, ¿no? para hacer esto. Pero ahora hay un nivel intermedio y es que yo debo pasar por aquí por este módulo que se llama mantenimiento. Entonces, pues puedo buscarlo aquí en mantenimiento o puedo escribir aquí en mantenimiento y ya me aparecen otra cantidad de opciones de configuración, ¿no? de la metadata, como hablábamos antes. Entonces, yo puedo ir aquí ya debo ir aquí a unidades organizativas que es lo que vamos a configurar y entro aquí a unidad organizativa o por aquí al arbolito entonces ya me aparece mi árbol de unidades organizativas de aquí y aquí pues vamos a ver entonces tengo mmm, tengo aquí ya mis unidades cierto eh, y aquí yo me paro en el, o sea me aparecen si me paro aquí en el árbol en el, en el nivel que le doy click Siempre me va a aparecer de primero y a, me aparece el padre y abajo los hijos. Entonces, si yo quiero editarlo, en este caso, pues le doy clic y lo edito. ¿Cierto? Puedo editar la información. Aquí, Academia, que es uno de los hijos, podría editar la información de Academia aquí de los hijos. Bueno, incluso aquí ya he escogido un icono. Eh, y puedo acá, entonces, o sea, así navego. Si yo estoy aquí en, en, en Academia, entonces me paro en Academia y aquí ya me aparecen los hijos. Y aquí yo puedo darle clic en más para crear, ¿no? Le doy clic en el más que está en la parte inferior y escribo los datos de mi unidad organizativa y los creo. Entonces hay que tener en cuenta, recuerden, la fecha de apertura para que desde este periodo de tiempo empiezo a capturar información. Entonces crearle una anterior para que ingrese información de los años previos, etcétera. Y eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Si estoy manejando ya el nivel más bajo donde tengo un punto y no son polígonos, puedo ingresar la latitud y la longitud de la, de la unidad organizativa. ¿Listo? Eso sería... Eso sería todo. Bueno, eh, les iba a mostrar algo. Por acá, por estas opciones también. Esto, no, esto ya es avanzado, ¿no? Pero voy a hacer algo y es que voy a... O sea, como creé aquí voy a correr un proceso de, de tablas analíticas que crea unos archivos temporales y podemos mirar cómo ah no creo que no va a funcionar vamos a ver eh, mapas porque no sé en qué nivel están ¿no? vamos a ver. pero yo le puedo decir que me haga un mapa así de facilities o de hospitales aquí y que me escoja cuáles es que no sé en qué nivel estoy aquí. Si estoy de distrito de Facilities. Y voy a decirle que lo coja todo hacia abajo. A ver. No, en realidad yo tengo ese en Academia. En Colombia. A ver aquí. Y seleccionar. Adicionar. Vamos a ver si me aparece. No, no las encontró. Vamos a ver aquí. Si, ¿Por qué no las encontró? Sí. Que creo que ese nivel no están? Vamos a ver si estoy grupos. Ah, mira, por aquí por grupo lo puedo escoger. Vamos a ver si me aparecen. Está MR. MG, sector. Bueno, a ver qué me sale aquí. Listo. Ah, miren, ahí me apareció. Si sí, recuerdan que le di las, las coordenadas y le dije que estaba en Funza. Ahí aparece el hospital. ¿Listo? El que leí las coordenadas. Entonces, si yo pongo todas mis coordenadas ahí, pues puedo... Puedo tener ¿no? los puntos de atención a este nivel. ¿no? Entonces, mire, ese es el hospital público San José. ¿Listo? Entonces, de esa manera funcionan las coordenadas. ¿De acuerdo? Es bien, bien interesante esto. Bueno, eso, eso sería, digamos, lo que, lo que les queríamos mostrar hoy de esta parte. Nos queda media hora. Entonces, eh, aquí finalizaríamos ya. Hasta hoy, hoy llegábamos hasta... Hasta que sí, hasta la parte de unidades organizativas. Bueno. Uh -huh. eh, por favor, no olviden ingresar a módulo y a registrar su participación del día de hoy. Eh, Podrías mostrar, Marco, en el día uno. La última pregunta justo es la... Eh, se refiere a la participación, el, la asistencia del día de hoy. Ahí está. Dan clic. Eh. Perdón, está habilitada, ¿no? No está... Sí, sí está... Es que es que tengo opciones de. Eh, ah, ya, intenté resolver el cuestionario. Es que como tengo permiso de administración. Sí, sí. Ok. So Intente. So in Comenzar intento. Asistí a esta sesión. Verdadero. Listo. Terminar intento. Ok. Listo, así llenan la, no, tiene, la tiene un temporizador ahí. A partir del momento en el que ingresen a la pregunta para contestar, tienen. Un, un, un, empieza a, un, a contar el tiempo para que puedan dar clic y registrar su respuesta. Enviar todo y terminar, listo. Uh -huh. Entonces, así enviaríamos la, la asistencia. Pues sí, hay recuerda que al terminar la sesión vamos a deshabilitar la pregunta, por eso es importante que, que registren su, su respuesta. Bueno, hay otra cosa aquí que les queríamos mostrar también es el, el tema de los quizzes, parece que no está está oculto para los estudiantes déjenme yo lo activo de una vez ahora también ya son unas preguntas muy sencillas o sea la verdad son vamos a ver el quiz 1 en el tiempo habilitemos lo que esté listo desde ahora o sea desde hoy a las bueno, 8 de la mañana que lo activemos hasta el. Hasta qué hasta las 23 de esta noche. Para que lleguen el quiz. Habilitar. No tiene límite de tiempo. no Simplemente es esto. Eh, y guardar cambios. Y regresar al curso. Miren si pueden ver el quiz ahora ya. Entonces. Esto oculto para estudiantes. Espérate que todavía no. Creo que hay una opción de visibilizar. Ya. Ahí ya está activo para el quiz. Son unas preguntas muy sencillas, muy sencillas, relacionadas con unidades organizativas. Son como, sí, muy, muy sencillito. Solo es como para que refuercen el, los conocimientos aquí. Tenemos la asistencia y tenemos una pequeña tarea. Entonces, este ejercicio, digamos, es el que hicimos hoy. Este es, el, es el, que está, el que está para hacer. Entonces, crear, miren lo que hicimos hoy. Bueno, dice que crear departamento, municipio, hay dos niveles y hospitales, o sea ya crearon un país que creo que está bien y crear esto, ¿no? un hospital, centro de salud, hospital, centro de salud, pero la idea es que puedan hacer esto, o sea crear esta, esta jerarquía que ya vi que la mayoría lo crearon y por tipo de establecimiento sanitario hospital, eh, hospitales y centros de salud, bueno lo pueden hacer así si tienen hospitales y centros de salud crearlo de esta manera, ¿listo? O sea, si sí, hay, hay un nivel adicional que hemos creado aquí, que es el de país, pero eso no está mal. Y crear este grupo de unidades organizativas. Entonces, una vez tengan esto, lo que podemos hacer, ya ustedes lo tienen casi listo, solo que aquí no está por propietario, sino por tipo de establecimiento. Lo que podríamos hacer aquí, entonces, es eh, ir y. Eh, aquí en día uno, está el ejercicio. Lo que hacemos aquí es ir a la tarea. ¿Cierto? Y la eh, subimos. Aquí lo que vamos a encontrar, bueno yo no puedo ver aquí espérate si no estoy con opción de editar, desactivar edición si yo entro a la tarea lo que me va a aparecer es un cuadrito donde yo puedo, no, no lo puedo ver aquí es es subir el subir el ejercicio me aparece una pantallita para subir el archivo y lo que ahorita tendríamos que subir ahí es la la estructura de unidades organizativas que, a ver aquí por mantenimiento eh, unidad organizativa unidad organizativa entonces ya tenemos aquí, es que yo pueda pues evidenciar que efectivamente creé mi, mi árbol, ¿no? entonces puedo por ejemplo tomarle una captura de pantalla de esto exacto, que yo tengo aquí, o para irme en Colombia no sé, tal vez así y una captura de pantalla de esto que tengo mi, mis unidades organizativas aquí y los grupos de unidades organizativas también como los como los tengo o a sea, través de una que me alguna pantalla que me evidencie eso no también en un documentico en, en Word que tengo mi sector privado exacto pues aquí tengo hay una sector público y pueda eh, subir exacto mis mis, las unidades organizativas que escogí, ¿listo? Pues esa, es el, esa es la tarea eh, bueno, que podamos evidenciar esto ya, eso sería todo por hoy eh, hasta ahí nomás sería ¿qué más tenemos aquí? bueno, yo aquí vi, a ver, Ariel ok, La Habana no creaste país, sino que creaste solamente como a nivel de como de departamento y municipio, ¿cierto? Que sería La Habana y los distritos y los municipios, aquí. Listo. Francisco Morazán, distrito de cierre, central. Perfecto. Listo. Sí, muy bien. Entonces veo que han entendido el concepto, se han creado las unidades organizativas. Vamos a ver qué esto nos sirve para seguir avanzando, ¿no? En las siguientes etapas. Entonces vamos a a ver... Eh, posteriormente la configuración de las variables, un, un formulario de captura, y pues lo vamos a asociar a nuestras unidades, ¿no? Entonces es importante que lo hagan bien aquí. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias. Creo que nos sobró media hora. Tenemos tiempos para, para preguntas. Genial, Marco. Sí. Tengo un par de, hay un par de personas que están pidiendo un poco de asistencia. Tengo aquí a Eduardo Ventura, que dice que Necesita enrolarse en el curso, ¿verdad? Hay un botón en, en, en Moodle que quizá le podrías mostrar. Luego veo que Oscar está preguntando cómo ves, puede ver que ya registró la asistencia. Se lo han contestado, pero quizás se lo puedes mostrar también. Ok, listo. Pero el Moodle creo que no me aparece esa opción aquí, sino que sí la capturé aquí, acá en la pantalla. Creo que me hizo falta ese paso acá. Vamos a, ver, voy a cerrar este chat. Sí, aquí cuando yo entre en el piñoncito de aquí me, me aparece el botón de enrollment. Entonces como yo lo, yo lo tengo aquí. Déjame, yo lo pongo acá. Entonces aquí está, mira. Cuando, una vez ingreso, aquí yo esta imagen la, la me aparece aquí en el piñón matricularme en este curso. Listo, entonces cómo era, yo ingreso a Moodle Voy, digamos, al sitio de inicio, veo los cursos, puedo ver los cursos. Ahí me aparece, me va a aparecer algo como así, ¿no? En el inicio. Voy a buscar en las academias 2022, academia nivel 1, aquí dice academia fundamentos, le damos a dar sí, clic aquí. Dar clic en acceso. Exacto. Y por aquí, en mi, en el, aquí ya me aparece el piñoncito de este, y aquí le decimos eh, el botón este de enrolarme al curso, sí, matricularme al sí. curso. Uh -huh. Eso es lo que okay. me parece. Tenemos a Fernando también que nos parece, nos, nos pregunta sobre el tema de cómo crear el, el hospital, cómo crear una unidad organizativa que sea hijo de otra unidad organizativa. Es decir, si podemos regresar rápidamente a la jerarquía, podemos okay. ver que... Al, al momento de crear la unidad organizativa, esta se va a crear debajo de la que tengamos seleccionada en, en la estructura, en la parte izquierda, aquella que aparece en naranja. Esa es la unidad organizativa que va a ser padre de la que creemos, de la que vamos a crear al momento de dar clic en el botón eh, azul en el más. Eh, Diego, en tu caso, no, Diego nos pregunta también para lo de enrolarse en el curso. En tu caso, Diego, ya estabas enrolado en el curso, por eso ya no te aparece el botón. Una vez que se han matriculado, el, la opción de matricularse va a dejar de aparecer en el menú. Muy bien, voy a parar la grabación del día de hoy, pero continuamos con las preguntas y respuestas.